Buenos días. Hoy vengo, la verdad, es mi primera vez que sale un video, un audio por YouTube. Espero, por favor, comprendan y disculpen mis equivocaciones. Este audio es con el fin de dar a conocer públicamente una profecía inspirada directamente por nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a empezar con una oración. Para todos ustedes, esta profecía eh, la encontrarán próximamente en las redes sociales... Y en un blog que se llama El Rescate. Próximamente eh, colocaré pues el enlace para que ustedes lo, lo puedan visitar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, Padre Celestial, Señor Jesucristo. Hoy vengo delante de tu presencia Señor Primero que todo para darte muchas gracias Por este medio que tú permites usar Para que esta profecía Que no es de carácter humana O sea no se puede interpretar humanamente Ni, ni privadamente Sino que se va a exponer públicamente para que todos aquellos que sean tus llamados, tus profetas, puedan confirmarla, Señor. Padre Santo, te agradezco infinitamente por la inspiración de tu Santo Espíritu para poder hacer posible esta, este audio, Señor. Te pido, Padre Santo, por todos los oyentes, por todas las personas que van a visitar este, este video, que lo van a escuchar Señor, desde ya te pido, porque tú puedas Señor, tú Padre Santo, quieras, que todos ellos, tengan un corazón, sencillo, enseñable, y humilde, para recibir esta palabra, Señor. Padre, te pido que guíes mi boca, mis sentidos, mi voz y todo sentimiento que yo pueda transmitir, sea conforme a lo que tú quieres que yo transmita, Señor. Pido también a todas las personas que van a escuchar este, este mensaje, Señor, lo escuchen con respeto y con devoción, Señor. Que sepan, Señor, que este, este audio, Señor, no es, no me lo he inventado, Señor, sino tú lo has manifestado, Señor, para que se divulgue, Padre Santo. Entonces, Señor Jesucristo, te pido que todo aquel que escuche el audio, Tenga conocimiento, tenga entendimiento, tenga el poder y la sabiduría para poderlo transmitir a otros, Señor. Pido, Señor, que Tú, Señor Jesucristo, obres en esos corazones, Señor, en sus vidas, en, sus, en su carne, en su alma, en sus sentimientos, en lo más eh, profundo de sus seres para que ellos puedan Señor ser conmovidos en lo más profundo de su interior a creer Señor a creer que tú existes y que esta palabra es verdad Señor entonces Padre Santo clamo porque todo aquel que escuche está Profecía, se confirme más en el creer y el que no cree aún sea conmovido de una forma muy muy especial a tener una experiencia personal contigo Señor para que te conozcan a ti Señor al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, Señor. Que conozcan la vida eterna. y La vida eterna es conocerte a ti, Señor. Juan 17, 3, Padre. Bueno, sin más preámbulos, dándote gracias, Señor, por esta gran oportunidad, empecemos. Amén. Bueno, esta es la profecía para la tierra en los últimos tiempos y dice así A ti tierra te hablo en estos postreros tiempos en que la maldad de los hombres se ha incrementado en que los hombres no temen a mi palabra y no tienen respeto por la vida ni por nada que impiden que mis profetas y enviados hablen porque mi palabra no tiene sentido en sus vidas pues no quisieron conocerme. A ti tierra te digo, y a todos los habitantes que moran en ella, que vienen días en que escaseará toda palabra que viene de mi boca, y mis enviados enmudecerán, pues serán esparcidos por toda la tierra, cuando ya no escuchen sus voces, porque hayan sido levantados. Preguntaréis asustados, ¿Dónde está toda esa gente que a diario informaba de las cosas venideras? ¿A dónde se han ido, que ya no se escuchan? Correréis de un lugar a otro con muchas interrogantes y en vuestra angustia miraréis al cielo buscando una respuesta pero quizás para muchos sea tarde pues la luna ya no dará su luz, el sol se ensombrecerá y las estrellas y los luceros habrán sido desgarrados del cielo, como cuando la higuera tiene maduros frutos y caen de su peso al piso. Así se desarraigarán las estrellas del firmamento y habrá una terrible oscuridad sobre la tierra, cual jamás se haya visto. Oh tierra, cómo te secaste de repente por los juicios y las plagas lanzadas contra ti. Aún los animales y las bestias darán su gemido y su grito de dolor porque no hay alimento, no hay hierba verde. Toda se habrá secado y los frutos de los árboles se han quemado sin florecer, porque el fuego que ha caído y el granizo con fuerte viento los ha quemado. Desde su raíz no hay nada verde, todo está arruinado y quemado. Solo polvo y ceniza se levanta de la tierra y el humo oscurece el horizonte. Solo niebla y vapor del incendio, llamaradas de fuego por doquier, lamento y quejidos de los caminantes que buscan refugio en las cuevas, en las piedras. Todo está desbastado. Acabó el día y nunca vimos amanecer. Anocheció y nunca vimos la luz, oh cuánto diera, por tomar un poco de agua y refrescar mi lengua, pero la sed es como fuego que quema las entrañas, el agua de la lluvia que cae sabe a azufre y la de los lagos y los ríos es amarga como la hiel y arde en, es, en mi estómago, las sensaciones de vacío y dolor, Cuánta hambre y no hay nada en la vida. Sus uvas fueron pisoteadas y no hay jugo en ellas. Están desperdiciadas en el suelo. Todos los árboles de la tierra parecen fantasmas descuartizados que en medio de la noche me asustan. Cuando el viento viene y mueve sus ramas secas, se han ensordecido mis oídos del ruido de los relámpagos, de los truenos, del golpe de las rocas que chocan contra la tierra, y luego esta las traga, se ha abierto el suelo, se han desaparecido las montañas y los valles, se ha tragado la tierra a sus paisajes, y ahora una abertura como cicatriz rodea los suelos, que cuando quiere a cada tanto vuelve y se abre, y caen allí los cadáveres, y al cerrarse, como si no se saciara, vuelve por más. No le ha importado, si son niños, ancianos, o mujeres embarazadas, las ha estrellado y, y, y ha reventado sus vientres, con su fruto sin nacer. Ay, y aparte de eso, vienen seres, como langostas, con cara de humanos, y cabellos de mujer, que azotan toda planta verde y todo fruto vivo, persiguiendo sin descanso a los habitantes de la tierra, aquellos que han destruido la tierra y nunca se arrepintieron, sus dientes afilados de león no dan descanso a todo aquello que se atraviesa a su paso, y, y los que queden vivos se preguntarán, ¡ay! ¿Por qué no te busqué cuando aún era el tiempo? ¡Ay! ¿Por qué fui tan rebelde cuando aún tú me llamabas? ¡Ay! ¿Y acaso podré salvarme de esto? ¡Oh Dios! ¡Oye mi voz! ¡No me deseches aún! ¡Ven por favor! ¡Sálvame de este lugar tan horrible! ¡Donde no hay vida! todo es muerte y destrucción a mi paso, oh Dios, permite que esto no sea real, que sea un mal sueño y yo despierte, por favor, sácame de aquí, me estoy quemando, mi paladar se pega a mi lengua y me falta el aire, ayúdame Señor, no veo nada, todo es oscuridad y penumbra y siento bultos que me tocan, y no son humanos, Señor. ¿Quiénes son estos? ¿Qué quieren de mí? No me dejes, Señor. Ayúdame. No permitas que me devoren, Señor. Estoy a ver sed de figuras que se mueven y tienen un lenguaje incomprensible. No entiendo lo que dicen. Ayúdame, Señor. Rescátame de sus fauces. Sé que se preparan para devorarme. Ay, ¿hasta cuándo amanecerá? ¿Hasta cuándo saldrá nuevamente el sol? ¿Hasta cuándo despertaré de esta pesadilla? Este será el pensamiento de todos los que aún la muerte no les haya matado. Desearán fervientemente en su corazón morir y la muerte no vendrá. Solo una terrible incertidumbre y desesperación. Y todo ese pueblo de lengua difícil de entender lo habré mandado yo. De lo más profundo de abajo, subirán para perseguir, para destruir y devorar todo aquello que tenga vida. Y me obedecerán y harán solo lo que yo les diga. Respetarán la vida de lo que yo quiera salvar, porque soy dueño de toda la tierra y de todos los cielos, los mares, los abismos y todos los seres. Ángeles, esclavos, hombres, reinos, tronos, principados, potestades, huestes y ejércitos de los cielos. Lo, lo de arriba y lo de abajo, lo visible y lo invisible, me sirve solo a mí, pues soy el Dios Todopoderoso que puede decidir quién vive y quién no. Y toda la tierra, el oro y todas las cosas preciosas son mías, las he hecho yo, y ellas me sirven solo a mí, el sol, la luna, las estrellas, los luceros, los vientos, las aguas, el fuego, los rayos, los truenos, los relámpagos y toda tempestad y fenómeno que suceda en la tierra, los mares y sus profundidades, seres y seres que habitan las profundidades son mis siervos, y harán todo lo que yo quiera, y cuando yo lo quiera, Solo tú, criatura frágil, a quien hice con mis propias manos a mi semejanza, me has desobedecido y nunca me has apreciado. Mas aún, por amor a mi Hijo amado Jesucristo, no he querido derramar toda mi ira sobre los hombres. Y cuando digo hombres, hablo de hombre y mujer. He dado todo el control y el juicio en su mano para que sea Él quien juzgue con mano de hierro y de su boca saldrá la espada aguda que contará a todo, cortará a todo aquel que no le amó. Por tanto, te digo que me busques con todo tu corazón y con toda tu alma para que de mí encuentres compasión. Esto es apenas el principio del fin. He aquí. Estoy aún con mi mano extendida para salvar, y no se ha acortado mi misericordia, pero ten temor de mí y arrepiéntete. Mi día está cercano. Atentamente, el Dios Todopoderoso. Y entonces desperté de mi sueño. Bueno, esto es todo. Gracias por escuchar el mensaje Que Dios les bendiga grandemente Amén Thank you.